Lunes de la sexta semana de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 26 al capítulo 16 versículo 4 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre El Espíritu de la verdad que procede del Padre Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio Pues desde el principio han estado conmigo les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece, los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerán dar culto a Dios. Esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Y el sábado pasado escuchábamos cómo Jesús en su cena de despedida avisaba a los suyos que serían odiados por el mundo. Ahora Jesús invita a sus discípulos a dar testimonio, a vivir su fe con todas sus consecuencias. Jesús les advierte a sus discípulos que sufrirán persecuciones y hasta los matarán. ¿Quién? los que no han conocido al Padre ni a Cristo, los que no han querido conocerlos, los que no han reconocido en ellos a Dios y no se han sometido a su plan, a sus exigencias, los que no han querido renunciar a sus intereses. Así como Jesús fue perseguido, serán perseguidos sus discípulos. En un mundo donde el mal echa sus raíces como la hiedra, crece y domina, Así surge la, la violenta posesión contra quien viene a condenar el mundo del mal. Y una persona que sirve desinteresadamente a los demás, que perdona, que ama a sus enemigos, se la acusa de loco. Y porque estorba hay que quitarlo de en medio. Esto ocurrió con Cristo y bajo la acusación de que se hacía Dios, lo quitaron de en medio. Cuando se ha fabricado un Dios a la medida de sus propios intereses, se defiende ese Dios. Y llegará incluso una hora, dice Jesús, cuando el que les dé muerte creerán dar culto a Dios. Reflexionemos sobre la eficacia de nuestro testimonio ante los demás, nuestro testimonio con nuestros compañeros de trabajo y en nuestra misma familia. Y hacemos conscientes de la, la presencia activa del Espíritu que obra en nosotros Y nos aseguro que solo en Jesús hay vida Si seguimos celebrando la Pascua, ese debe ser uno de los signos De que nos estamos dejando comunicar la vida nueva del Resucitado y de su Espíritu La valentía de dar testimonio de Jesús Que el Señor los bendiga